Hola gente, de Youtube ¿Cómo están, soy yo, soy Ultimate estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal. Bueno, vamos a. masturbiarnos, <risa> vamos a. masturbiarnos con el, las parodias de, eh, de Tétrica, ¿no? De, de Mikanio, <risa> a las pavas que te hicieron, eh, las animaciones Tétricas, ¿no? De Canyon y todo eso. Bueno, en esta ocasión vamos a reaccionar a este de Fórmula Secreta. Que por la miniatura vemos a un deforme o a esponja. Así que vamos a ver de qué carajo se trata esto. Y bueno, dura pocos minutos. Así que vamos a ver el video ahora. Y bueno, está con el doblaje de Scarlett. Así que por menos no será tan tétrico. Porque él le agrega algo más de comedia. no Así que vamos a ver esto cómo se da. Y va. Bueno. Ok. Otro hermoso día en el cangrejo crujiente. Otro día. Otro hermoso día. Otra. Parecía ser una hamburguesa con queso Pero no, es la piel de agua esponja <ríe> Su piel está en la parrilla el Hermoso pero... día en el cangrejo crujiente Otro día ah, sí, se dice el Sirviendo a la gente Tiene esos hoyos Y hay una un trauma o una filia no sé que no sé cómo se llama donde hay muchos hoyos en todos lados no sé algo así no sé mal. No de... bueno mejor oh, dejo de joder. Oh, okay. no están satisfechos don cangrejo eh, como a calamar se me confundió. más de esa fórmula secreta <ríe> el mismo oh. Oh. Bien, hola. Oh, ¿Verdad que sí, señor Cangrejo? Don Cangrejo. Sí. ¿Eh, Patricio, sí. chiquito? ¿Cangrejo? Sí, Uf. Sí. calamardo. No, Patricio. Sí. <risa> tal loco. ¿eh? Oye, Bob Esponja. ¿Qué tal si te pones más de esa... fórmula secreta? Okay. Así está bien, señor Cangrejo. Me oh, gusta que esté así. Sí. Así es como le gusta al erótico, señor Cangrejo. señor. Pero este pirata quiere más. No. Lo está sintiendo. Dios. Puedo sentirlo, señor Cangrejo. El señor cangrejo te ha metido la mano hasta la clavícula, ¿no crees? Puede coger todo lo que quieras, ¡No! señor cangrejo. <risa> <risa> ¡No! no. Eh, bueno, eh, allá significa. En España significa eh, otra cosa, ¿no? Pero. La... <risa> no. Ay, la puta que lo repayo. Dios debo tener cuidado con las palabras que voy a decir. Ay, Dios que. No voy a decir nada. El señor Cangrejo te ha metido la mano hasta la clavícula, ¿no crees? Puede coger todo lo que quiera, <risas> señor Cangrejo. Tomar, tomar, así agarrar, agarrar. Eso Está muy delicioso. Necesito tu esponja. <risas> Adelante, coge todo lo que queráis. Ah, oh, Dios. Oh, qué puta, estoy viendo! Sí, oh, es la fórmula secreta. Oh, oh, oh, Dios. ¡Canibalismo! Oh, santo, esto es jodidamente delicioso. Sabor. Necesito más sabor. Están comiendo agua de poco. Sí, cogedla, mi vida, mi pájaro, mi fórmula secreta. Coged todo lo que queráis. ¿Os sentís bien? ¿Estáis felices? gusta que lo coman sí. ojo? lo hiciste, hijo. Pero ahora estás cansado. Has perdido tu esencia. Ey, qué por feo. ahora nuestro hambre ha sido saciada Pero volveremos ¿Qué? Amo mi trabajo en el cangrejo crujiente oh, No lo cambiaría por Se, nada. se regenera me para me volver que, a volver que lo coman Hago a la gente feliz Les doy lo que necesitan Y aunque quisiera parar No podría Pero ¿Quién querría parar? Cuando la gente ama tanto. Mi talento. Oh, no. Ay no. Qué feo fue eso. El hablas que está muy bien, sí, pero la animación se ve bien. Eh, no sé, me ve muy turbio. Ay, esto sí me perturbó un poco. Bueno gente, se vendrá lo mejor. O quizá lo peor. <risa> Este es lo mismo pero encontré los primeros primos segundos y me sorprendió la parte de la voz. Este otro doblaje llamado Silencio Blanco, es porque lo vea bien. Si sí, se llama así. Ah, vamos a ver este. Otro día hermoso en el crustáceo casquerudo. Uno, ¿por qué voz esposa tiene voz de mujer? Y lo que. Oh, ay Dios Otro día. Complaciendo a la gente. Ow. Ay, Dios santo. La gente tiene hambre. Necesitan más. Más de esa fórmula secreta. Huele tan bien. ¿Qué dice, Don Cangrejo? Estoy de acuerdo señor Calamardo. Muy bien Bob Esponja que un poco más de esa Fórmula secreta ¿Qué tal le parece Don Cangrejo? ¿Así le gusta? Se da raro. Sí. Bueno. Peor de antes. Así me gusta que me las hagan, chico. ¿Eh? Estas tenazas carnosas quieren más. ¿Le estás sintiendo? Oh, Dios. Puedo sentirla, Don Cangrejo. Don Cangrejo está metiendo su tenaza en tu tarro de mermelada, chico. <risa> Puedes sumar todo lo que tú quieras, Don Cangrejo. Yo también quiero No necesito esponja bueno Tomen todo lo que quieran Ay no oh, sí. No No No horrible, No No Necesito ¡No! <risa> un sabor a ¡Hijo de puta! Pero mucho peor, ¿sí? ¿Sí? ¿Han quedado satisfechos? Sí, lo hiciste bien, chico. Pero ahora estás vacío. Ya no tienes nada dentro. Por ahora no pasaremos más hambre, pero volveremos. Amo tanto trabajar en el crustáceo cascarudo. No lo cambiará por nada del mundo. Hago a todos felices. Me encanta satisfacerlos. Y creo que no podría parar aunque quisiera. ¿Pero quién querría parar? Cuando la gente ama tanto lo que haces eh, No sé si era voz de un chico o de una chica, pero me, me sentí mayormente muy incómodo eh, Fue más turbio. Eh, prefiero el doblaje de de veces, pero... <risa> No, no... No sé, yo fui el único que sintió la diferencia eh ustedes en los comentarios ¿no? Eh, estuvo bastante eh, bueno boludo se me puso la piel de gallina <risa> eh, no sé qué decirlo eh, esto fue demasiado raro si te gustó el vídeo dale un me like, gusta puedes compartir este vídeo puedes suscribirte a este canal dejar los vídeos originales abajo en la descripción y bueno creo que ya no se me ocurre más nada que decir eh, soy yo, soy Última y nos vemos en la próxima. Bye, chau, adiós, bye, bye, se va